Marlon Brando nació en Omaha, Nebraska el 3 de abril de 1924 y falleció en Los Ángeles, California el 1 de julio de 2004. Fue un actor estadounidense de cine y teatro. Se convirtió en actor de teatro a mediados de la década de 1940 y en actor de cine a comienzos de los años 1950. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos por sus logros artísticos, entre ellos dos premios Oscar al Mejor Actor y por su actuación en El Padrino, dos Globos de Oro y tres BAFTA. Debido a todos los éxitos conseguidos, la carrera de Brando siguió un ascenso y en los años siguientes intervino en varias películas de diversos géneros. Sin embargo, al final de la década de 1960, sus interpretaciones comenzaron a decaer. A pesar de todo... En los años 60 trabajó en algunas películas, pero a pesar de esto, en 1970 la apariencia de Marlon Brando cambió de una figura atlética a una persona con tendencia a la obesidad y aspecto ermitaño, algo decadente, casi irreconocible. Los productores ya no se interesaban en trabajar con él para nuevos roles, ni él se interesaba en hacerlo salvo que su situación económica le obligase a salir a buscar a un agente, ya que vivía apartado en su isla privada en Tahití. A principios de los años 70 se le prestó la oportunidad de interpretar al jefe de una familia mafiosa en El Padrino, donde consiguió su segundo Oscar. Desde entonces Brando tuvo una trayectoria muy irregular, como el último tango en París, nominado a Oscar y en otras participó solamente por el dinero. En 2001, apareció en un corto de la canción You Rock My World, de Michael Jackson. Y en 2003, poco antes de su muerte y siendo su último trabajo, prestó su voz para interpretar a Vito Corleone incorporados en el videojuego del Padrino, publicado en 2006, significando un éxito de vendas. En 2004 murió de una insuficiencia respiratoria.